Hola amigos, estamos con Joseph. Ahora les voy a enseñar mi arsenal Nerf. Esto se llama Barricade Rap 10. Es una pistola que usa baterías. Aquí está el botón de encendido. Usa baterías, tiene el campo para 10 dardos. Y aquí los accesorios. Ahora sí, aquí tenemos los accesorios esta es la parte de atrás por si la quieren tener en mi opinión es a veces muy muy molesto si tienen la mira con esto y la miro ahí está bueno, esta fue la barricade, ahora una prueba de disparo que no se vea, ahora sí, ahora sí, la prueba de disparo, ya empezamos, eso fue todo, ahora seguimos con la siguiente pistola, bueno amigos, esta es la Fire Strike, es de la nueva marca Nerf Elite. Esta pistola tiene luz infrarroja. Y tiene mucha potencia como las demás en Strike Elite. Bueno, creo que viene una prueba de disparo. mami. Bueno Ahora sí, seguimos con la prueba de disparo. Ahí va la luz, ahí va... Bien, amigos es es la nueva pistola también de la misma marca Nerf Strike Elite. Esta tira tres dardos pero no a la vez tiene que ser de, tiene que cargarle tres veces. Bueno como pueden ver también esta llega muy alto y demasiado de lejos. Bueno de lejos yo no creo que llegue mucho pero muy alto sí. Vamos a hacer la prueba de tiro. Ahora sí amigos, con una pistola cargada vamos a disparar. Ahí va. Ahí va el siguiente largo. Listo. Ahora sí que la siguiente. Hola amigos. Ahora sí amigos, esto es la Super Soaker Electrostrom. Esta pistola funciona con baterías Como pueden ver aquí tiene las baterías Esta pistola tiene no sé cuánto de agua porque ya boté la caja Bueno, vamos a hacer una prueba de tiro Ahora sí amigos, con todo esto hecho vamos a disparar Bueno, para hacer tiene mucha agua. Ya. ya Ahora sí les voy a enseñar los dardos. Estos son los dardos de antes. ¿Se acuerdan de la Strike, Ya casi no hay. Y esos son los dardos Elite. Vamos a probar parecen los dardos elite son más son más eh, grandes, por decirlo así son más sólidos y más grandes y bueno, amigos, hasta la próxima batalla nerd